TIEMPO CONDICIONAL VERBOS TERMINADOS EN IR VIDEO NÚMERO 24 Iniciamos este video con el verbo abrir, to open. Yo abriría, tú abrirías, él, ella, usted abriría, nosotros, nosotras abriríamos, vosotros, vosotras abriríais. Ellos, ellas, ustedes abrirían. Si alguien toca la puerta a las 4 am, yo no le abriría. Añadir. To add. Yo añadiría. Tú añadirías. Él, ella, usted añadiría. Nosotros, nosotras añadiríamos, vosotros, vosotras añadiríais, ellos, ellas, ustedes añadirían. Ella no le añadiría mucha sal a la sopa. Asistir a, to attend, yo asistiría, tú asistirías. Él, ella, usted asistiría. Nosotros, nosotras asistiríamos. Vosotros, vosotras asistiríais. Ellos, ellas, ustedes asistirían. Juan asistiría a clases todos los días. Cubrir. To cover. Yo cubriría. Tú cubrirías, él, ella, usted cubriría, nosotros, nosotras cubriríamos, vosotros, vosotras cubriríais, ellos, ellas, ustedes cubrirían. Usted cubriría la mesa con un mantel blanco. Decidir. To decide. Yo decidiría, tú decidirías, él, ella, usted decidiría, nosotros, nosotras decidiríamos, vosotros, vosotras decidiríais, ellos, ellas, ustedes decidirían. Yo me decidiría por el sombrero verde. Discutir. To discuss. Yo discutiría, tú discutirías, él, ella, usted discutiría, nosotros, nosotras discutiríamos, vosotros, vosotras discutiríais, ellos, ellas, ustedes discutirían. Nosotros discutiríamos este problema en casa. Escribir, to write. Yo escribiría. Tú escribirías. Él, ella, usted escribiría. Nosotros, nosotras escribiríamos. Vosotros, vosotras escribiríais. Ellos, ellas, ustedes escribirían. Ella solo me escribiría un cheque por 200 dólares. Insistir, to insist. Yo insistiría. Tú insistirías. Él, ella, usted insistiría. Nosotros, nosotras insistiríamos. Vosotros, vosotras insistiríais. Ellos, ellas, ustedes insistirían. Carla insistiría un poco más. Si realmente quisiera ir al parque. Permitir. To permit. Yo permitiría. Tú permitirías. Él, ella, usted permitiría. Nosotros, nosotras permitiríamos. Vosotros, vosotras permitiríais. Ellos, ellas, ustedes permitirían. Luis nunca permitiría que yo manejara su carro. Recibir. To receive. Yo recibiría. Tú recibirías. Él, ella, usted recibiría. Nosotros, nosotras recibiríamos. Vosotros, vosotras recibiríais. Ellos, ellas, ustedes recibirían. Luis recibiría mucho dinero de la herencia de sus abuelos. Subir. To climb or to go up. Yo subiría. Tú subirías. Él, ella, usted subiría. Nosotros, nosotras subiríamos. Vosotros, vosotras subiríais, ellos, ellas, ustedes subirían. Nosotros no subiríamos esa montaña por nada del mundo. Vivir, to live, yo viviría, tú vivirías, él, ella, usted viviría.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 activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail .com. Bueno amigos, este es el final de esta clase dedicada al tiempo condicional en español. Hoy estudiamos 12 verbos terminados en IR y este es el video número 24. Gracias por ver esta clase y espero verte en un próximo video. Hasta luego amigos.